Sí como medio presentamos esa situación y esa estafa que no estamos de acuerdo y que MUNE y las autoridades locales y nacionales deben de decirlo. Tengo la información no confirmada que cuando el presidente Danilo Medina vino a la inauguración del 911, del 911, se reunió en una casa con varios ahorrantes, porque aquí hay ahorrante poderoso que tienen dinero ahí, hay algunos que lo que tienen son eh, eh, 10 mil, 20 mil pesos, hay otros que tienen 70, 50 y 100 millones de pesos. Hay diferentes niveles. Entonces el presidente se reunió con esos afectados y según la información no confirmada que tengo, el presidente le dijo, ah, pero a mí no me habían dicho que la cosa era así, a mí no me habían dicho que era tanto dinero, a mí no me habían dicho que Munet estaba en esta situación. Entonces ya el presidente de la república está investigando a profundidad el caso MUNE. Les reitero, este es medio, el que quiera pagar un espacio, para nosotros entonces sí reclamar de forma tajante a MUNE, lo hacemos. Lo hicimos en una rueda de prensa que vinieron aquí, preguntamos lo que tenían que preguntar, hemos denunciado ese fraude, de la empresa MUNE, pero ya eso es algo de cada quien que quiera ir a apoyar. Me imagino que ahí tienen que ir todos los que tienen su dinerito en MUNE y los que tienen sus millones también, porque tienen que unirse todos los ahorrantes. Ahora, lo que no tenemos ahorro en MUNE no nos afecta, no tenemos la obligación de ir, eso es algo ya personal de cada quien. ¿Quiénes deben de estar ahí obligatoriamente? Los políticos, las autoridades que sí deben de sacar la cara por esos ahorrantes afectados con MUNE SRL. Así que, para que estemos claros, estoy de acuerdo con la Eucaristía, pero veo que está un poquito más redactado.